Vamos a comenzar, por tanto, a estudiar los tipos de articulaciones que tenemos en el cuerpo, eh, basándonos en su movilidad. Entonces, bueno, eh, en el cuerpo me voy a encontrar articulaciones que van a presentar lo que una gran movilidad. ¿Cómo llamaremos estas articulaciones? Bueno, pues las denominaremos diartrosis. Vale. Bueno, un ejemplo de diartrosis es la articulación del hombro, ¿vale? Tenemos una gran movilidad con ella. Pues alguien está perdido, esta sería la articulación del hombro. También nos vamos a encontrar con articulaciones que no presentan ningún tipo de movilidad, no movilidad, y a estas las vamos a conocer con el nombre de sinartrosis. Un ejemplo de sinartrosis, bueno pues, es eh, la articulación que hay entre pues, dos huesos craneales, por ejemplo entre los dos huesos parietales, o los, entre, eh, bueno, entre el occipital ¿vale? y pues, el hueso parietal. Y en el cuerpo humano también nos vamos a encontrar eh, no solo articulaciones que tienen una gran movilidad o articulaciones que no tienen ninguna, ninguna movilidad, sino vamos a encontrarnos también alguna articulación que va a tener un movimiento limitado. Y a estas, ¿cómo las vamos a denominar? Anfiartrosis. Y un ejemplo de anfiartrosis ¿vale? es la articulación que, eh, que hay entre los dos huesos públicos. Y la marco aquí. Perfecto. Pues nada más. Teniendo en cuenta y eh, teniendo claro eh, esta clasificación, ¿vale? pasamos entonces a estudiar las articulaciones, la clasificación de las articulaciones en función de su estructura. Hasta ahora, chicos.